de costumbres, de más de una vez, mi amor de café y salones, la luz de los coches, esta noche me arrastra, yo no encuentro mi casa, yo no encuentro razones, la brisa se acolaba en los rincones, yo quise dibujarlo en las ¡Eh,